El proyecto empezó antes de Navidades, en el Instituto. Somos un pequeño grupo de padres para lograr que es el Instituto, pero queríamos eh, implicarnos de alguna manera ¿no? en la vida del centro. Hablamos con el centro de día se involucró el colectivo Barrios de Luna, hablamos con el ayuntamiento para, en fin, un poco todas las figuras adultas que rodean a los chavales, diciéndoles, pues sí, sí que podéis expresar lo que queréis, lo que sentís, pero hacerlo bonito y hacerlo donde se puede, ¿no? Se ha hecho un taller en marzo aquí en el Centro Joven donde se han visto distintas técnicas que son los que están trabajando hoy Hoy es el primer mural que sale de ese taller a finales de mayo saldrá otro y a finales de junio el proyecto es que cada uno de los grupos que se ha formado en el instituto salgan y hagan su mural